A comunicarnos con el alcalde Siquio NG que nos estuvo llamando para dar algunas aclaraciones puntuales sobre el mercado municipal, la ribera del Calla, el, el, la, la, calle, la carretera que conduce al, al vertedero municipal. Tenemos a Siquio en línea. Buenos días, Siquio. Muy buenos días, Carolina. Este, eh, me agrada llamarlo primero. Feliz, feliz Navidad a todos por ahí. Gracias, eh, alcalde. A todo, a todo el equipo completo. Mira, yo quería hacer una aclaración pública, este, porque tú, eh, estamos en Navidad, nosotros hemos estado iluminando la ciudad, eh, ador, adornando bueno, la ciudad, bueno, para tratar de traer alegría eh, Aparte de los bonos que va a dar el gobierno, lo que ha estado dando el ayuntamiento, eh, eh, hemos estado dando mano de obra para que la gente se gane su cenita de Navidad. Pero vamos a hablar del mercado porque eh, resulta que el mercado yo quería que lo hicieran completamente nuevo y eso trajo un retraso hasta que se aprobara, si se aprobara, si era remodelación o era construcción total nueva. Por los intereses que hay ahí las construcciones, se optó por una remodelación. Entonces, precisamente hoy o ayer se estaba subiendo la licitación de las obras del mercado para cumplir con las leyes eh, eh, que eh, no haya cuestionamiento. Cumplir con las leyes, como se deben de asignar eh, las obras. Uh -huh. Con respecto al vertedero, recuérdate que ese vertedero, esos terrenos y ese vertedero, eh, fui yo que lo inauguré y lo hice y compré ese terreno en el año 1999, cuando el veterano estaba en la cabeza del pueblo, ahí, atrás de la bomba que era del difunto L Lolito. Y yo lo trabajé para allá. Muy bien. Nadie lo había intervenido durante 23 años. Y ahora, eh, yo tuve la mano amiga de algunos equipos de obra pública y un personal de obra pública a lo cual estamos pagando eh, hoteles, comida y, y, y algunas remuneraciones que hay que hacer a, a distintos personales. Pero la inversión, finalmente, de la compra de, materia, de materiales por la urgencia, eh, alcantarillas, todo, la inversión la hizo el ayuntamiento. Okay. Gracias a la, a la participación de los regidores, que lo debo de decir, que enfocaron el problema igual que yo y me dieron luz verde para que eh, nosotros eh, resolviamos ese problema que lo hemos resuelto a un 80%, un 85% porque ya está en función eh, eso fue una intervención que hay que ir a verla porque ahí había la acumulación de 23 años de basura este... Y nosotros fuimos, intervenimos eso y hemos hecho ese camino eh, más transitable. Y casarero del mercado. Y mercado, pues... Si está en La Ribera del o sea, Jaya. Hoy a mañana vamos a comenzar. Eh, yo conversé ayer precisamente como ustedes lo estaban diciendo. Porque entiendo que el INDRI tiene más recursos y más capacidad que el ayuntamiento técnico para resolver ese problema y va a ser intervenido por una, una eh, coalición INDRI Ayuntamiento, el eh, barrio Puerto Rico. ¿A partir de eh, cuándo? Bueno, este, la, eh, la última conversación que tuve con Olmedo antes de ayer, eh, eh, íbamos a mandar una avanzada entre hoy y mañana. Alcalde. Este, déjame eh, terminar, me ver a idea. Sí. Avenida Libertad. Anótelo y siempre. Ya, la, me daba vergüenza a cuando la yo vida. pasaba por ahí. La, la principal avenida de San Francisco de Macorís, que es la Avenida Libertad, que sucediera eh, como todo, si padre. fuera un cáncer, lo sin que nada. había, eh, una cosa muy fea. Y entonces yo decidí eh, esos tres lotes eh, que hay ahí en la avenida intervenirlo para continuar embelleciendo la, la, la avenida libertad este, eh, eh, eh, comparar obras prioritaria ahora me cuáles son las obras prioritarias que yo tengo proyectadas para el año 2022 primero la remodelación del cementerio eh, nuevo de allá afuera bien Reubicar lo que han pagado terreno que no se sabe dónde dárselo, y estoy mandando a hacer un levantamiento. Y provisionalmente he prohibido la venta hasta que nosotros podamos eh, identificar lo que han pagado eh, terreno dónde darse. Y estoy proyectando un mercado satélite en la salida de vía Cambia para descongestionar el que ya vamos a comenzar a remodelar. La remodelación de ese mercado comenzará en enero, por prudencia de sí. que en Navidad hay mucho más sí. movimiento, y precisamente ayer o hoy fue que se subió, eh, se está subiendo la licitación eh, de esa obra. Ya hay un ganador la, para momento? iniciar en enero. Sí. Bien. Eh, la vamos a licitar este mes para ah, iniciar en enero por okay. la prudencia del movimiento de la gravidad en el mercado. Entonces, otra obra prioritaria es, ustedes saben que el ayuntamiento donó 15 mil pico de metros para llevar a la gente del barrio azul. Eso es también una acción del ayuntamiento. Pero ese desorden que se arma cuando vienen los suplidores del mercado de Constanza, Jarabacoa, sí. La Vega, Moca, las plazas. Que, la plaza, que la saqué del mercado que obstruyen el sucia y el, obstruyen el tránsito. Y lo estamos haciendo provisionalmente en, en INEPRE. Junto al mercado satélite que tuvo a hacer, yo a la plaza de productores en la salida de, también de Villa Tapia. Porque creo que es una, una obra prioritaria, es un dolor de cabeza que hay que quitarle a, a San Francisco de Macorís porque es una realidad que el mercado de los productores tiene que funcionar como economía. Y hay que buscar un lugar, y ese lugar ya yo se lo estoy ubicando eh, en esos trenes que tenemos, en eh, la salida de Villa Tapia, donde vamos a hacer también el mercado satélite. alcalde Fíjense ustedes que estamos buscando cosas prioritarias. Cementerio, Mercado, mercado. Satélite, Remodelación del mercado, y vertedero. Mercado de productores. El vertedero. Alcalde el vertedero. Ajá, y el vertedero. Aparte de que ya hemos eh, solucionado un 80% lo del vertedero y en el curso de estos días le vamos a seguir dando el mantenimiento hasta concluirlo totalmente. Sí, que ayer ya le tengo una preguntita. El 80% de la inversión de dinero que la puso el ayuntamiento, porque en obra pública nos prestó tres eh, equipos, un camión, Muy bien. pero eso no bastaba. Si quiero. Yerjan quiere hacerle eh... una preguntita para eh, sí. eh, Vamos a ver. Alcalde, sí. eh, si usted, por ejemplo, que ha tomado el teléfono ahora para llamar al programa en función de una situación que se dio a través de la entrevista del regidor Fermín Sánchez. Por no, qué usted? No, yo, siempre, yo siempre lo veo a usted. Está sí. bien, yo lo sé. No, le alcalde, Obviamente este programa lo parte, ve la región pregunta. completa. Oye, ¿no? esa parte es, de la pregunta. Usted siempre ve el es programa. El país, es de sí. Mañana. Sí, sí. Sí, sí, eso lo sabemos, alcalde. Este <ríe> es el mejor programa. Pero la pregunta es. Tremendos profesionales. Vamos a ver. A ver, gracias, es alcalde. La pregunta, vez más. La pregunta es, alcalde, si usted tiene esa información en su carpeta, ¿por qué no se la pone al servicio del pueblo a través de sus regidores y a través de el departamento a mí de comunicación no, no, es que le eh, corresponde a usted, a usted informar le toca, a ustedes toca investigar no, el, el, como, eh, no alcalde no, alcalde, déjeme explicarle cómo funciona no, niégame eh, ¿Qué de lo que estoy diciendo? Es mentira. No, alcalde. nadie... No, no, Yerjan refiere que el Porque equipo de comunicación, Siquio, que usted tiene, no, info van. no informa nada de esto. Es que no tiene, sabemos. Es que, la, es que el ayuntamiento tiene que informar a la población lo de los proyectos los que tiene. Siquio, sí, eh, una preguntita. El tema del presupuesto que hablábamos, que hay una. Pero, pero, pero, o sea, ¿Cómo nadie le ha dado eh, el realce que hay que darle? que decir el ayuntamiento, usted sabe lo que aportar quince mil pico de meto para la solución de un problema que tiene 35 años es que el encargado de, de medios suyo tiene que cacarear eso para que no entienda o sea no, tiene que decirlo tiene gente. que informarlo eso es lo que, que tiene que hacer para que sí, podamos informarlo resaltarlo. y si ustedes un día más que otro me invitan yo voy a lo digo también no pues cuando no, este programa este programa siempre está abierto incluso le hemos ¿Cuándo hecho llamados en cualquier momento coordine con, con la productora Giovanni Cordero <ríe> una última preguntita. para que venga Siquio, una no, última si preguntita ustedes, si Dígan. ustedes quieren yo voy mañana y hablamos mañana es viernes de todo, de todo bueno pues vamos con la producción lo vamos a llamar en unos minutitos para coordinar para mañana la hora pues entonces dicho esto y su compromiso público de venir mañana vamos a dejar las preguntas para mañana vamos a dejar las preguntas, mañana para, mañana. Dejar las preguntas sí. para mañana muy bien, muchísimas Está gracias bien. Okay. Bueno, ahí está el alcalde Siquio NG de la Rosa. Es bueno aclararle al alcalde que la función de una institución sí. es informar. O sea, nosotros no, yo no estoy obligado a decir lo que el ayuntamiento está haciendo. Yo estoy obligado a investigar, por ejemplo, lo que yo quiero investigar y la información que yo quiero que le llegue al pueblo pudiera ser una denuncia. Ahora. Ustedes como institución son los que están obligados a través de su departamento de comunicación y a través de sus regidores de llevarle la información al pueblo de cuál es el proyecto y cuáles son los proyectos que se están ejecutando y que se van a ejecutar. No me corresponde a mí eso como comunicador. Ahora, si usted lo pone en mis manos... ¿Verdad? Lo pone en mis manos, yo lo puedo decir, porque yo no tengo, no, no tengo la obligación de hacer el trabajo que le corresponde a su departamento de comunicación y a usted mismo como administrador. Esa eso es una sugerencia que hace tiempo se la venimos dando aquí. Por ejemplo, un regalito para usted alcalde que lo está viendo. ¿Usted le puso uniforme a, todo, a todos los, los obreros? ¿Quién lo sabe eso? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no se han dignado en hacer dos imágenes y eso promover. Pero que David ya no manda cuando entregan una camiseta en un asunto deportivo mándenos toda esa información David y si usted está viendo el ¿Qué programa es lo se que, que le responda. a David, a David. ¿Tú a David? no lo vamos a decir si no lo sabemos. Claro. ¿Es yo, yo lo vi en la calle y deduje, o sea, que no, <risa> induje más bien. Induje que fue ah bueno, le, le pusieron uniforme a los obreros del ayuntamiento, pero yo no lo sé, no sé qué costó eso no sé cuántos obreros le entregaron uniformes. eso le corresponde a ustedes como ayuntamiento informar a la población, no solamente de las cosas que están haciendo, sino de las que van a hacer, y la gente y la gente recibe la información y entiende el proceso, que era lo que estaba haciendo eh, Fermín, explicando algunos procesos que la mayoría de gente no entiende totalmente, pero Entonces, mañana vamos a tratar claro. todos estos temas con el alcalde, bien